misteriosa O sea, esa es la palabra que usa O sea, tú porque está llegando O sea, es, un, es una búsqueda de un área misteriosa O sea, es una cosa muy extraña Es muy raro que el GPS te diga Que estás entrando a en un área Nunca. misteriosa Nunca Obviamente el Centro Ceremonial Otomi pues tiene su misterio y todo, sí. tiene mucha historia Y todo lo que conlleva eh, tener el centro y todo eso Y sobre todo porque los pueblos indígenas pues hacen sus ceremonias eh, allí en el centro Pero ahí me parece demasiado sorprendente el celular Yo también utilizo el GPS y nunca me había okay. aparecido un mensaje que diga Y hay una nave eh. ahí algo, algo misterioso Algo misterioso ha dejado, ha evitado que, el, que sigamos el mapa, ¿no? Sí que Sale una nave, ¡Wow! Si nos secuestran los extraterrestres, ¿ya avisaste no en sube, tu casa? No avisa sube. en tu casa, avisa en tu casa, que quizá no regreses porque el, el mapa te está avisando. ¿Y tengo miedo, yo no sé si quiero ir allá. ¿Qué vamos a estar? Sí, vamos le a entrar a una dimensión desconocida. Exacto. ¡Ya! No me el viaje de misterio de hoy nos llevó hasta el poblado de Temuaya en el Estado de México, en donde conoceremos una grandiosa construcción entre las montañas un lugar de rituales, energía y tradición, llamado el Centro Ceremonial Otomí. Acabamos de llegar al Centro Ceremonial Otomí, está atrás en mis Hola. espaldas, pero me comentan que están grabando un video, Uy, no, no mames. sé de qué trates. Eso, de, eso no se dice aquí en México, ¿Qué es eso, eso sería. ¿Me lo allá, enseñaste allá. tú? Yo no te ¿Tú nada. me lo enseñaste oh, Yo No, venía no, ¿no? Obvio pura Yo no. jamás le he enseñado esa palabra. No podemos acceder al área del centro ceremonial porque yo creo que nos vamos a infiltrar, a ver si podemos hacerlo, porque no venimos desde tan lejos como para no ver el centro. Vengo con Catherine Boyce ¡Woo! y con Giselle. Hola amigos. Hello. <risa> nos acabamos de llegar al centro ceremonial y vamos a hacer las primeras tomas. Raúl, no, pero graba acostado. ¿Acostado? Para... Sí, pues así parado para Facebook. Entonces, vamos a tratar de. ¿Así está bien? No manches. Acostada la cámara, Raúl. Increíble desde este lugar. El lugar es impactante. La construcción muestra la fortaleza de un pueblo indígena que ha permanecido por siglos, resguardando su cultura y tradiciones. Es una muralla que detiene a la muerte de sus raíces. Estaba tomando las fotografías a Katherine y vean, esta quedó espectacular. Ya, ¿sí? Uh -huh. Esta se ve espectacular, ahí está Katherine, pero descubrimos que. Tun, tun, tun, tun, tun. <risa> <risa> no puede ser, alguien la vigilaba. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. <risa> Tan bello. <risa> está buenísimo. ¿Ya tienes la pita? Sí. Cuando por fin pudimos subir a la explanada nos encontramos con todos los actores que estaban realizando la filmación, al parecer para una serie extranjera. Bien, Ya estamos en la explanada principal del Centro Ceremonial Otomí, parece que ya acabaron de grabar y vamos a subir hasta la parte más alta para que ustedes vean lo espectacular de la vista y de este lugar. En este lugar cada 18 de marzo celebran la ceremonia del quinto sol y el primer domingo de cada mes realizan un ritual para invocar a los cuatro puntos cardinales y dar gracias al universo. También se dice que aquí se encuentra un gimnasio para los boxeadores, los mejores boxeadores de México, aquí se vienen a entrenar por la altura, entonces por eso los mexicanos son tan ganadores en el boxeo. Justo hace 30 años, en este recinto que rinde honores a la cultura otomí, Julio César Chávez comenzó a dar forma a sus más grandes triunfos. Aquí llegué yo por primera vez en el 87, cuando peleé por segunda vez un título del mundo con Edwin Rosario, subí con un, un odio un rencor hacia él en la pelea que dije le voy a dar una paliza para que se le quite el Me llena de orgullo saber como mexiquense que este lugar sea cuna de campeones que forjaron grandes guerreros. Cada impacto, cada gota de sudor derramada valió muchas veces la pena para nuestros campeones nacionales. Bien chicos, ahí estamos. Ya todavía no alcanzamos a subir, pero vemos que Katherine Bush ya se sentó ahí. Katherine ¡Vamos a subir! Sabe, ya Katherine está cansado yo, pues, yo y quería ir, y gozada, quería ir al eh. Volcán. No, no, quería no ir nada. al Volcán, no, no es nada. Pero bueno, la entendemos porque ella viene de un país, pues, eh, a nivel del mar, y llegar hasta este lugar que es donde entrenan los boxeadores precisamente por la altura, pues le cuesta trabajo. En el 2012, dari Yankee usó este escenario para lanzar el videoclip de su canción Limbo. en donde hacían ver a este centro ceremonial como parte de antiguas ruinas prehispánicas. Sin duda, un lugar paradisiaco y exótico para todos aquellos que vieron el videoclip en el mundo. Ok, como podemos ver, eh, pues todavía nos falta para llegar a la parte principal de este centro ceremonial, que es ese sol que está en el fondo. Así que vamos a hacerlo rápido. Ya corrí mucho, pero creo que solamente cruzo estos tres niveles y estaré del otro lado bueno esa toma me costó perder mi reloj ...y hacerme esto. Así que por eso, no deben hacerlo. Nos están diciendo que va a haber una toma allá abajo... ...de lo que estaban grabando. ¿Qué, Raúl, qué dijeron? Que nos hagamos a un lado cuando suene la canción. Me imagino que están grabando un clip musical. Sí. Eh, que nos hagamos a un lado cuando empiece a sonar la canción. ¿Cómo te la estás pasando? Super sí, bien. Bueno, genial. Ahí está lo que me dice... Por andarme haciendo que el escalador. A ver, yo quiero. Oh my God, no puedo creerlo. Y ahí va Raúl. Lo va a intentar. ¡Ay! ¡Ay! ay, ay. ay. No, no mi brazo. <risa> Raúl acaba de perder un tenis y el brazo. Ok, vamos. Segundo intento. Raúl mide. Y dice que ahí está más bajito. Lo va a intentar. Oh, ¡Ay! ¡Ay! O oh, oh, el otro brazo Ya ven, por eso no deben hacerlo ¿Qué pasó Raúl? ¿Verdad que no, no deben hagan. hacer eso? No, no lo hagan o sea, Es un profesional en el No terreno. lo hagan No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. Bueno, finalmente hemos llegado aquí a la parte principal, a la parte más alta del Centro Ceremonial Otomil. Aquí atrás tenemos al sol y a su alrededor tenemos unas construcciones en forma de cono que son precisamente graneros, porque este lugar es en donde se llevan a cabo las ceremonias de la cosecha de los otomis. Y estos graneros precisamente es donde se guarda eh, aquello que nos da vida, aquello que nos alimenta o que alimenta a los otomis y los mantiene en este lugar desde hace siglos, la semilla, lo que nos hace ser humanos, el maíz. Desde aquí, desde el Centro Ceremonial Otomí, se puede ver una vista increíble del valle en Temuaya y estoy muy muy contento de haber llegado hasta este lugar mágico, de mucho respeto y que mueve muchos sentimientos por ser mexicano y por tener estas culturas y tradiciones tan bellísimas. Genial, el Centro Ceremonial Otomí, aquí cerca de Toluca, en Temoya, Estado de México. ¿Cómo se Oiga. sintieron? ¿Les gustó el lugar? Me encantó, me sí, encantó. Es un lugar súper majestuoso. Sí. Tiene mucho que ofrecer. Súper. Y, y se siente así como súper... Como que te puedes venir a meditar aquí todo un día, ¿sabes? Exacto, es muy bonito. Exacto. A mí eh. también me encantó muchísimo. Lo único que no me gustó es que Giza se perdió y me tocó buscarla en el bosque. Sí, ahí está. Sí, estaba muy Oye, hicieron video, ¿no? ¿Dónde lo podemos ver? En mi canal de YouTube, en todas las redes sociales. Y ahí les debe aparecer en pantalla. Ella también grabó, así que seguramente súper. su experiencia está en estar Karolini. Acá abajo en la descripción del video voy a dejar el enlace de los dos canales de YouTube para que vean esas partes que ustedes grabaron y lo que les sucedió. Exacto. Okay. Dale, pues. muy misterioso y con el GPS, peor aún. Okay. Un... Perfecto, tú también grabaste, ¿no? Sí, así es, estamos en el canal de Real Dreams, ahí nos pueden ver, vamos a empezar a subir contenido y espero que les guste. Perfecto, obviamente Raúl fue quien me ayudó a hacer unas tomas que ustedes ya vieron en el video que quedaron bien locochonas nos y... Nos, sí, nos tardamos bastante. Sí, nos tardamos bastante. Sí, sí. sí. Eh, acá abajo en la descripción del video voy a dejar el enlace de tu canal también para que vayan a ver ese video desde tu perspectiva. Sí, increíble quedó, increíble quedó. Les va a gustar mucho. Nos vemos. Bye. Bien, aquí cerramos este video. Voy a estar viajando por Toluca buscando todos los misterios, las curiosidades y cosas increíbles que hay en este lugar. Mientras tanto visitamos Temoya, el centro ceremonial Otomí. Y desde aquí, desde esta, la estatua del corredor. Me despido. Nos vemos en el siguiente video.